en la vía alternativa que se ha creado para el cruce de vehículos mientras que se arregla el puente, en esta parte se está trabajando para los vehículos pesados Son las 12 del mediodía, 12 y 26 minutos Como podéis ver, a esta hora es bastante fácil y cómodo de cruzar por la vía alternativa Normalmente se toma de 5 a 7 minutos cruzar por aquí cuando el tránsito está así como en este momento varios badenes que dificultan la velocidad de los vehículos. está grabando hasta que salgamos de la vía alternativa estamos a pocos metros ya ahí dice hacia Montellano, Puerto Plata y en unos segundos cruzamos el río Camú, que es el mismo río que cruza por debajo del lugar donde están haciendo el puente nuevo. Y voilà, acabamos ya de cruzar el puente y ya estamos en Montellano, a pocos minutos de la autopista. Carretera que conduce Montellano, Sosúa, Sosúa Montellano. Aquí hay un taponcito. Hace seis minutos que entramos, cinco minutos y medio, que entramos a la vía alternativa, desde Sosuba. Aquí a la izquierda se ven los policías, los guardias. Supuestamente están para vigilar el tránsito, para realizar en caso de necesidad. Esta es la avenida principal de Montellano, adentro del pueblo. Estamos bordeando ahora el antiguo Ingenio Montellano Que está allá Ingenio Montellano Vamos a dejar que Caribe Tour pase Vio, bien. Aquí sí estamos ya a pocos segundos de salir. Tenemos 6 minutos 48 segundos de grabación. Quiere decir que nos tardamos aproximadamente 7 minutos y varios segundos en salir de nuevo a la carretera principal. Sosua, Puerto Plata, Montellano, Sosua. Ahí está. Listo. Ya, aquí estamos de nuevo en el camino real. Hasta pronto.